Gente, bienvenidos a un nuevo video de tecnología en este hermoso y emblemático catalogado canal. El día de hoy les traemos el unboxing de los audífonos S i12. Entonces, ya los tenemos aquí, así. a ver si Ahí está. Están bonitos. y vamos a pasar con el intro para comenzar con el video. El día de hoy les quiero hablar de los audífonos i12 ya que el anterior video y si no lo has visto te voy a dejar acá Es del video de los audífonos i11 Los audífonos i11, bueno, no me parecieron los mejores en su gama, tampoco los peores, pero mmm, Basta en su generación que ya han venido transcurriendo, no sé por qué no los brazos Pero, bueno, eh, tras su generación de estos audífonos TW11 Que hemos visto los T7, los T6, los T4... Entonces, bueno, yo los compré los i11. Y la verdad es que no duraban ni 30 minutos, como ustedes pudieron ver en el anterior video. Entonces, cuando tú escuchabas música, pues ya tenías que estar mentalmente preparado, como unos 20 minutos, y ese se iba a acabar la batería, ¿no? Lo cual, 20 minutos no es ni un trayecto bien largo. Entonces, no les veo muy convenientes. Y tampoco muy, eh, muy buenos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eh, anteriormente ya tenía estos los i12. Pero igual van a ver qué tal dura la batería, cómo funciona. Tiene el mismo funcionamiento de los audífonos d 11 eh, De hecho, estos son más cómodos que los d 11 ya que estos están ajustados a la medida de los audífonos de los AirPods originales. ¿no? Entonces, ¿cuál es el precio de estos audífonos? En realidad, yo no te sabría decirlo, depende en, tu, en qué país te encuentres. En Ecuador por lo básico lo vas a encontrar entre unos 40, a 45 dólares y 50 dólares los blancos, ¿no? 45 dólares los negros, no sé por qué. Debe ser porque es mucho más económico eh, fabricarlo en negro. 50 dólares los audífonos blancos. Pero eh, ya que hemos pasado el intro, pues vamos a pasar a ver el producto. Pero esta otra cosa te quería decir que los audífonos i12 incorporan un sistema para todos los iPhones. Es decir, que en la cajita. En la cajita, en la cajita. Tiene atrás un pequeño botón. Lo cual va a hacer que en tu iPhone aparezca como que si fueran los iPhones originales, ¿no? Y te va a aparecer cuánta batería tiene y todo lo demás. Tiene lo que es del táctil: 3 en la derecha es para avanzar. Y 2 en la izquierda es para, retroceder, para bajar el volumen. Y 3 para retroceder. Igualmente en la derecha: 2 es para subir el volumen. Y si mantienes aplastado, bueno, aplastado no sé, mantienes tu dedo, en el de la derecha o en el de la izquierda se va a activar ya sea Siri en el iPhone o el asistente de Google en los celulares Android, ¿no? El micrófono, ¿qué tal es el micrófono? Pues es un micrófono bastante... bueno, en su precio, ¿no? porque... Eh, ya sea que estés en un lugar en la calle no te va a pasar a escuchar bien la persona que está atrás del micrófono o sea en la llamada entonces eh, básicamente en, ese, en eso sí eh, le, le daría un visto un poquito malo pero por su precio está bien en el sistema del sonido en el, lo que acontece de qué tal suenan la verdad es que son unos audífonos que suenan bastante bien para su precio tienen unos bajos bastante buenos no los he probado los Airpods originales Pero suenan bastante bien Suenan como tener los audífonos Airpods de alambre Entonces te voy a decir que suena bastante bien La duración de la batería La duración de la batería es bastante buena Ya que te dura alrededor de Con el volumen al 100% te dura unas 2 horas Con el volumen entre un 70% y un 60% Te va a durar unas 3 horas Entonces es bastante, ¿no? 3 horas de música continua pero la cajita, esta de aquí, de si se enfoca, ahí se enfoca, es un diseño bastante bonito y elegante porque si tú deslizas para arriba y si prendes, acá encontrarás lo que está cargando. Esta cajita incorpora una batería de 500, eh, de 500 ¿sí? no, 400, a ver, a ver, no me dice que la hora, la hora el, pero no me acuerdo si era 500 o no era por ahí. Pero se carga con 5.2 eh, amperios. ¿no? Aquí te dice el tiempo de carga de la cajita es de 40 minutos a 2 horas y media. ¿no? Entonces estos audífonos se van a cargar en 20 minutos y la cajita te da para cargar los audífonos 3 veces en el día. ¿no? Entonces pues ya tú irás sumando dependiendo obviamente de con qué volumen tú te manejes al día. La manera de conectarlos a tu dispositivo es bastante rápido porque los prendes los audífonos, prendes y lo que es el bluetooth, los enlazas y ya tendrías prácticamente los audífonos y conectados a tu dispositivo. Suenan bastante bien la forma de conectarse y se conectan bastante rápido. Entonces ahorita vamos a que veas. Lo que vamos a hacer es prender el bluetooth de aquí lo que hacemos es Prender la cajita presionando el botón Vemos que se ha encendido el, vaso el foco azul Apagamos la caja, los audífonos quedarán eh, prendidos Otro dato importante es que los audífonos Si los pones así no se te caen Ya que cuentan con un imán Un poco mejor que los i11 Ya que los i11 así se te caen No es que se, no se te van a caer Y de hecho ya se conectaron Vamos a poner música en el anterior video les puse la música pero por el copyright valimos carpeta. Entonces ahí está, damos un clic y ya está. Ahí les pausa. Ahí la despausa. Y suena bastante bien. Con este volvemos a continuar la música Ahí vamos a hacer lo siguiente Ahí creo que ya se acabó la lista de presión Ahí vemos que se va a regresar Ahí se regresa Ahí está, suena bastante bien. Cuando ya tienes el volumen a todo, suena, entonces si tú le das uno o dos, va a sonar ya. Suena bastante bien como te comento Que viene dentro de su caja Vas a ver a continuación en esta parte Vas a ver hermoso caja como vienen estos audífonos Dentro de una bolsita Así que vamos para la cámara de abajo O si no pues ya te haré. Esta es la caja de los audífonos i2 Es una caja completamente blanca con varios datos Que los puedes encontrar básicamente en color negro, gris, verde, blanco, rojo En esta ocasión lo que hemos conseguido, son unos audífonos en color negro, son unos audífonos bastante buenos solo para abrirlos, ah, dato importante, acá atrás te va a decir en qué tiempo se van a cargar tiempo de carga, 2 a 3 horas también de uso, pero el tiempo de carga es de 40 minutos la caja si sí se demora en cargar 2 horas, no lo que hacemos es sacarlos vienen dentro de una bolsita de su protección, este es el botón, los vamos a sacar si, los, si tienes problemas con tus audífonos, tienes que mantenerlo aplastado un ratito hasta que veas que aparpadea. Pero en este caso, no va a parpadear porque está súper bien. Prendes, apagas, prendes, apagas y lo tienes apagado. Aquí está lo que es la entrada de carga, un puerto lightning como lo que son de Apple. Al subir y bajar, es muy práctico esto. Entonces, es súper chore. ¿Por qué? Porque tiene un súper fuerte imán. Vamos a poner acá, abajo de este clasiquito encontramos lo que es Otra cajita, que la retiraremos El cable de carga, es un cable Lightning, como puedes ver aquí El manual de uso, que pues ya te Acabo de explicar cómo en realidad se usan Estos fabulosos audífonos, no viene En realidad nada más, nada más, nada más Así que bueno, vamos a dejarlos Todo, todo, todo, todo en el puesto, ¿Por qué? Porque pues ya te he explicado todo cómo es vamos a dejar su cajita aquí, vamos a dejar acá vamos a ver el diseño de los audífonos, este es el diseño de los audífonos, vamos a poner en el azul ya ¿Cómo funcionan estos audífonos funciona bastante bien agarramos su cajita ah, lo ponemos sí, en su lugar y solitos van a y montarse ya que tiene un, un imán en, dentro, como pudiste ver haces, y automáticamente la caja se prende y empiezan a cargar los audífonos completamente hasta llegar a un 100% y bueno, eso ha sido básicamente el video de los audífonos I-12 entonces, eso es básicamente, sé que salieron los audífonos I-13 por el valor de $73 dólares en el Perú, si no estoy mal pero bueno, bueno si ya logro conseguirlos aquí ya los estaremos revisando aparte de eso, eh, ya viene un nuevo video con unos nuevos audífonos que van a estar super bien de la marca Huawei no mentira, es de la marca Xiaomi entonces es una valoración de la marca, algo así me habían comentado, explicado. Pero para mantenerte al tanto de todo esto y ver qué tal siguen funcionando. Estos audífonos ya los llevo utilizando, como te comento, un mes. Y de verdad son súper buenos porque, porque la batería, como te comento, dura bastante. Los cargas varias veces al día, son fáciles y rápidos de portar. Ya que los audífonos de alambre también son buenos, ahorran batería, pero bueno, si tú ya tienes lo que es un celular, ya sea de Huawei, un P30, un P20, un Mate 20, o un, batería con una batería, o un celular perdón, con una batería bastante grande, entonces no se te hace problema andar con audífonos de Bluetooth todo el día, porque la batería de tu celular va a durar bastante. ¿no? Entonces ya nos estamos viendo en otro video más, en otro pinche video de audífonos. Entonces que va a salir aquí, no mentira, no va a salir los nuevos audífonos Que están por llegar, están por llegar, así que está pendiente. Comenta este video porque es lo que más te comprarías el i12 Ya sea por su precio que es bastante bueno Para tener unos audífonos de su precio y calidad súper buenos El otro sería porque, porque el sonido es bueno Y ahorras bastante dinero, no creo que ahorres bastante dinero Pero son buenos bro, cómpratelos Aquí te voy a dejar el enlace, el link donde puedes comprarlos obteniendo un descuento de mi parte. De mi parte. Y si vienes de Instagram, igual, en mi Instagram, vas a chequear ahí. No, no vas a chequear, solo me vas a mandar un mensaje con la captura de este video. Y si eres de Quito, Ecuador o cualquier parte del Ecuador y quieres que te lo mande los audífonos, solo búscame en mi Instagram que va a aparecer justamente aquí. Aquí no sé por qué abro tanto las manos. Ahí está. Y me vas a mandar la captura de este video, y así podremos enviarte todos los audífonos que comentaremos y tendremos. Y les comentaré. Ahí nos vemos en otro video. Suscríbete, no olvides compartirle a tu pana que quiere comprarse los audífonos i11. Y sabes que no va a valer la pena. Entonces, coméntale a todos que se compren los i11. Esta no es publicidad, bueno, si es publicidad para mí, no para él. Hasta la próxima, y nos vemos en otro video. Bye bye, amigos. All right.